Hola, mi nombre es Juan David y soy de la tecnología de contabilidad y finanzas 327474 de la escena regional de Quindío. Ahorita les voy a enseñar cómo hacer una macro estadística en contabilidad. Vamos y abrimos la página de Excel. Voy a utilizar Excel 2010, Microsoft Excel 2010 le damos a abrir, abrir y insertamos los datos, no nos vamos a demorar en estos datos, aquí le pondremos los valores que deseamos. Al tener los valores los seleccionamos, le damos en vista grabar macros. ¿Sí? Le damos grabar macros. La macro se va a llamar estadística. Le vamos a poner método abreviado. Debe de ser cerciorarse de que no sea uno de los programas que tiene la computadora aquí en descripción le podemos dar visualiza los datos tenemos eso, le damos insertar una columna en 3D puede ser nos aparece estos valores ¿qué hacemos? les damos en mover gráfico a una hoja nueva donde la podemos llamar datos le damos aceptar y nos dirige a esta hoja Queda en la hoja 1 los datos que ya habíamos hecho. Ahorita vamos a detener las macro. Le damos clic. ¿Sí? Ya la detuvimos. Ahorita hagamos el procedimiento. Estos valores cambiamos. 1600, 1200, 1100 y puede ser 2000 como esta le damos seleccionar y le damos seleccionar en vista macros ver macros es ejecutar y nos aparece este dato si ¿Sí la entendieron ahorita háganlo ustedes en su casa mucho gusto. Mi nombre es Juan David Agudelo y fue un placer enseñarles desde el SENA Regional que dio la tecnología de contabilidad de finanzas 32-74-74. Hasta luego.